De, del cambio tecnológico eh, ha sido también la transformación de la relación laboral y eso se ha hecho bajo el disfraz de ser puramente un cambio en tecnología, cuando también ha permitido a algunas firmas de no considerarse como empleadores y así entonces evitar muchas de las leyes en, eh, en, en puesto. Yo creo que a veces la regulación laboral puede ser excesiva pero la ausencia de esa regulación laboral también es mala. Um, y entonces vemos que esa nueva gig economy, esa economía de la plataforma, no solamente facilita la contratación de un trabajador, por ejemplo, para hacer shopping, que antes no era un servicio que se estaba ofreciendo, pero también lo hace vía, como decía, el disfraz de que eso no es una relación laboral y hay muchos esfuerzos que están eh, eh, llevándose a cabo en otros países para tratar de corregir eso y de hacer que las personas que están en esa nueva economía también tengan beneficio. Ahora hay un trade-off haciendo eso, porque uno podría achicar justamente ese nuevo sector, porque la, los precios van a tener que subir para eh, eh, ofrecer a esos trabajadores los beneficios que están ofrecidos en otro sector. Pero eso nos va a permitir de entender cuánto de esa revolución eh, que estamos viviendo se debe a una nueva tecnología que simplemente me permite conectarme con alguien que no conozco que está dispuesto a hacer un trabajo para mí y cuánto se debe simplemente a haber usado un loophole en el, eh, la, la, la, la regulación laboral que permite a esa plataforma de contratar trabajadores sin contratarlos. Y para ser honesta, en el contexto de Chile, eso se amplía a un montón de trabajos la famosa boleta eh, que, que, el gobierno, que los gobiernos anteriores y actuales han tratado siempre de, de, de aumentar la cobertura a FONASA o a ISAPRE, al sistema de pensión, etc. Pero cada vez que, que tenemos, eh, entonces, eh, eh, tenemos que repensar cómo podemos proteger a los trabajadores y del tipo de contrato o de tipo de relación laboral que tienen. Hay varias ciudades en particular eh, y algunos países que han obligado algunas plataformas a justamente pagar a sus trabajadores como empleados. Eso es muy cercano a la, lo que quiere hacer la legislación actual en Chile, que es la ley de plataforma, que eh, está todavía en su primer año de implementación. Entonces, yo creo que tenemos que entender, eh, en respuesta a esa regulación, qué hicieron la plataforma, cómo respondieron, qué tipo eh, de, de beneficio ofrecieron o trataron de, de salirse del lado, eh, lo que creo que está pasando con algunas plataformas en Chile, eh, y, y cómo entonces podemos implementar una regulación a una firma que no tiene ubicación geográfica en nuestro país, eh, que eh, tiene un montón de maneras de potencialmente esquivar. Yo, yo te devolvería un ejemplo opuesto, solamente para pensar, me recuerdo muy bien hace un par de... Eh, años mi, mi marido fue a, a Brasil y saliendo del aeropuerto encontró un vehículo, un servicio de plataforma, y la persona le pasó su tarjeta y dijo ¿por qué no lo hacemos fuera de la plataforma? De esa manera yo podría obtener más y tú pagas menos para el servicio. Entonces, eso es un ejemplo de que incluso si tratamos de imponer una regulación formal, clara, etcétera. Siempre hay manera de, de evitarlo. Entonces, en el contexto latinoamericano, ¿no? con una tasa de informalidad alta, ¿cómo respondemos a eso para evitar que la solución no sea la formalización de esos trabajadores, sino la precarización aún más grande de esa gente que empiezan a hacerlo, no sé, por WhatsApp o, o, o de una manera que tendría aún menos beneficios?